Vamos a cambiar de información, hablemos ahora de lo que ocurre en el municipio de La Paz y esta denuncia que realizaba también en días pasados el concejal Jorge Silva sobre funcionarios del municipio que percibieron doble remuneración. Los detalles a continuación. En la Alcaldía de La Paz surge un nuevo caso de tráfico de influencias y es que se denunció que una funcionaria del municipio paseño quien percibía un contrato de tres meses en el municipio a la vez habría prestado funciones en el programa Yo Soy Mi Primer Amor proyecto que es administrada por la esposa del alcalde Luis Revilla, Maricruz Rivera. Nosotros tenemos información que esta gente eh, en días laborales y en horarios de trabajo eran desplazados a los diferentes puntos del país como grupo de avanzada para organizar y estar presentes en estas actividades de primer amor. Eh, estamos solicitando para este efecto las planillas al Ministerio de Trabajo, ¿no? eh, porque puede ser que... Los horarios libres que un servidor público tenga, sean en las noches o a mediodía. Esta funcionaria habría percibido un salario de 7.750 bolivianos en el municipio y 8.000 bolivianos en el programa Yo Soy Mi Primer Amor. Ahora, la pregunta es si está permitido si un funcionario público puede trabajar en ambas instituciones. Según el informe del concejal, Jorge Silva, señala que se estaría violando las normas laborales porque no está permitido que los funcionarios utilicen los horarios laborales para otras funciones. Todas las personas que recibimos, percibimos un sueldo del Estado, ya sea, reitero, nacional, departamental o municipal, somos servidores públicos. Por lo tanto, es simple una desfachatez del alcalde que está pretendiendo justificar la disponibilidad de recursos humanos y logística que estaban al servicio de su esposa para el programa Mi Primer Amor. Según el informe del concejal Jorge Silva, para ello se pedirá informe al Ministerio de Trabajo sobre los horarios de sus funciones, porque existirían al menos 14 funcionarios involucrados en esos actos irregulares. Una vez de tener el informe, se cotejará los datos con el biométrico del municipio paseño o sean los fines de semana. Esto seguramente lo vamos a constatar con las planillas que nos emite el Ministerio de Trabajo y también estamos solicitando aquí a, a Biométrico para poder detectar si estas personas han tenido el control biométrico los días eh, que están siendo denunciados hubieran estado al servicio de la esposa del, del alcalde de Sevilla.